Tenemos el gran desafío de dejar de pensar la región como productora de materias primas, de dejar de pensar los bienes comunes, los recursos naturales como materias primas y eh, más bien pensarlos como base para proyectos de industrialización, de transformación, Hola a todos y a todas. Eh, es un gran gusto tener hoy a, a Mónica Bruckman, quien es una invitada no nada más de lujo, pero constante en, para Claxo. Mónica, bienvenida una vez más a, a esta a Tu Casa Claxo. Hola Cris, es una alegría estar con ustedes nuevamente. Un abrazo desde Río de Janeiro. <ríe> Otro desde la Ciudad de México. Mónica, eh, bueno, todos sabemos socióloga, politóloga, es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero además es coordinadora de un grupo de trabajo de Claxo sobre geopolítica, integración regional y sistema mundial. Y bueno, es un gusto tenerte, como te decía, porque eh, no, no solo siempre, pero específicamente en esta oportunidad, porque... En estos tiempos que corren necesitamos más que nunca eh, pues miradas diversas, transversales sobre lo que está ocurriendo en el mundo. ¿no? Este sistema mundial prácticamente en colapso, estamos hablando de múltiples crisis, globalización, de la eh, crisis sanitaria, económica, social, eh, todo esto bueno, que se ha generado ¿no? cambios de, de, de gran envergadura en el sistema político. Así que bueno, con, con, con esto en mente, ¿no? Eh, y con estas tantas crisis de visión de mundo, empezar por preguntarte por América Latina, ¿no? ¿Cuál es el lugar, cuál es el papel que América Latina en este momento está teniendo en, en lo que sucede en el mundo? Sí, mira, esa es una pregunta muy clave para nosotros, Cris, porque creo que eh, el mundo está pasando como tú misma lo señalaste, por transformaciones gigantescas y son transformaciones que hemos venido viendo y se han venido exteriorizando desde final del siglo XX y sobre todo a inicios del siglo XXI. Cambios de los centros hegemónicos. Yo vengo hablando de dos grandes movimientos. Cambios desde, los, desde Occidente como centro más dinámico de la economía y del sistema mundial hacia oriente, de un lado, y principalmente China como un nuevo centro hegemónico, pero no solamente China, sino todo el, el, el sudeste asiático, toda Asia, pero también un cambio desde los países del norte desarrollado para los países del sur emergente. Y en este proceso de grandes transformaciones que la pandemia de alguna manera redefinió, aceleró, no cambió las tendencias, pero tal vez las hizo más evidentes, estas visiones de mundo, de las que tú eh, hablabas en tu introducción quedaron muy, muy evidentes ¿no? eh, a lo largo de estos últimos 24 meses que fueron tan duros para la humanidad. En este contexto, eh, América Latina está teniendo un peso relativo cada vez menor si pensamos en la posibilidad de interferir y de eh, eh, conducir estos procesos de transformación y me refiero principalmente a una comparación entre los últimos cinco años de la política latinoamericana eh, con el declive de la onda progresista y, junto con el declive de la onda progresista, el declive de los espacios de integración regional y de coordinación regional y de elaboración de política pública regional, que fue lo más interesante de estos primeros 15 años del siglo XXI. Imagínate un país como Brasil participando en los BRICS, que hoy en día sabemos que es el espacio que está articulando estas grandes transformaciones, la alianza sino-rusa y junto con ella, India, África del Sur y Brasil. Eh, Brasil siempre tuvo muy claro como política externa de que la participación de Brasil en los BRICS no era la participación de un país latinoamericano en este gran foro que está conduciendo las transformaciones de la economía mundial era la participación de toda América Latina, principalmente de América del Sur. Tanto que cuando se hacían las grandes, los grandes conclaves de los eh, mandatarios de, una, de, eh, de los BRICS, Brasil siempre invitaba a jefas y jefes de Estado de otros gobiernos de países hermanos de América del Sur para participar de estos eventos. Entonces, esa era el, el, el, la, la comprensión del papel de América Latina cuando se pierden, se destruyen, se desestructuran esos espacios de integración a partir de una visión conservadora que poca importancia da a una visión soberana de América Latina, perdemos también eh, en la misma proporción la capacidad que tiene la región de eh, participar en la conducción de este proceso. A pesar de que somos una región que ofrece a todo el sistema mundial como conjunto, como como eh, funcionamiento de la economía mundial, elementos fundamentales, no solamente recursos naturales estratégicos, pero también mano de obra calificada, grandes avances en términos de eh, una expansión de la educación superior que expandió también las comunidades científicas, eh, las comunidades en capacidad de colaborar con un sistema científico internacional desde una perspectiva de soberanía y de creación de capacidades locales para eh, producción científica, tecnológica, innovación y desarrollo. Entonces es un papel que yo diría eh, potencial gigantesco, pero que bajo una visión política conservadora se está abriendo mano, como se diría en buen portugués, se está eh, dejando de lado la, ese potencial eh, tanto de participación en la esfera política como en las grandes decisiones económicas en este proceso de transformaciones. Mónica, muy interesante esto que, que mencionas porque bueno, eh, justamente nos da una perspectiva sobre lo que, lo que vas comentando, ¿no? sobre lo, la, la posición que tiene y el lugar que podría jugar América Latina nuevamente en, en, en lo que sucede en el mundo. Justamente, y para ir pensando a América Latina, no, para la comprensión de, del, del papel de América Latina, eh, no queríamos dejar de preguntarte sobre, sobre Brasil no, porque es un año electoral, si bien para muchos países en América Latina, bueno, eh, lo fue para, o lo es para Colombia, eh, ¿cómo vamos a pensar a Brasil no, dentro de este contexto, siendo que hay tantos eh, eh, intereses en juego? ¿no? Intereses estratégicos, además, porque están los extracontinentales, ¿no? además es un país amazónico de grandes reservas y recursos naturales estratégicos para los nuevos ciclos tecnológicos, entonces, ¿cómo? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación en Brasil y qué se viene de cara a las elecciones ahora que se están armando un poco más eh, las piezas del rompecabezas electoral? Sí. Bueno, este año va a ser eh, definitivamente muy importante, no solamente para Brasil, pero para toda América Latina. Tenemos un gobierno progresista que acaba de tomar eh, posición del cargo en, en Chile. Tenemos un gobierno progresista que atraviesa crisis muy profundas y sucesivas en el caso de Perú, las elecciones en Colombia, eh, que colocan muy bien a, a la izquierda colombiana en las encuestas de opinión hasta ahora, eh, con Petro como candidato, y tal vez eh, la, la elección más importante sea la de Brasil en octubre. Eh, como tú lo dices, por la dimensión continental que Brasil tiene, pero también por la capacidad que Brasil históricamente ha tenido a lo largo de toda la era republicana del siglo XX y el siglo XXI de acelerar o desacelerar procesos eh, regionales, eh, sea de integración, sea de coordinación, de colaboración de diversos tipos que eh, llevaron a momentos muy importantes de afirmación eh, de una visión sudamericana a nivel mundial con un impacto muy grande en el conjunto del sistema. Eh, el liderazgo de Lula en las próximas elecciones es incuestionable. Eh, comenzamos el año con las primeras investigaciones de opinión, las primeras encuestas de opinión que daban a Lula el primer lugar contra cualquier otro candidato, inclusive Bolsonaro. Bolsonaro eh, empezó el año con un 19-20% de preferencia electoral, ha ido subiendo en la medida en que puso en práctica algunas políticas sociales especialmente dirigidas para eh, este año electoral. Eh, y eh, de otro lado, eh, Lula se está afirmando en un nivel bastante alto de preferencia. En algún momento, algunas encuestadoras llegaron a prever que podría ganar en primera vuelta, pero claro, todos sabemos que esto depende de cómo se va a desarrollar la política de alianzas, tanto en el campo de la izquierda como en el campo de la centro-derecha, que es una cosa muy importante, porque hasta el momento tenemos dos candidaturas ya lanzadas y muy claras en el panorama político brasileño, que es la candidatura de Lula, que se legitimó bastante, inclusive desde el punto de vista jurídico, después de que eh, fue eh, retirado de la escena electoral, eh, encarcelado durante eh, varios meses y luego eh, eh, exculpado de cualquier proceso, de, los, de las decenas de procesos que se, eh, se levantaron contra él, sobre todo a partir de eh, la articulación del juez Moro, que, dicho sea de paso, es uno de los posibles candidatos de la centro derecha. Entonces tenemos de un lado a Lula y tenemos de otro lado a Bolsonaro, que no deja de tener una base de apoyo social importante, disputando inclusive en algunos sectores eh, de, de baja renta, algunos sectores eh, populares del nordeste, del interior, de, de, de, del, del centro de desarrollo que es el sudeste brasileño, el nordeste, el norte, con, eh, con Lula y la, la, las derechas están tratando de levantar una tercera candidatura, que se le está llamando en Brasil aquí la tercera vía, con mucha dificultad, porque de un lado hay, digamos, eh, disputas muy fuertes y de otro lado no hay una candidatura con la experiencia que necesitaría una disputa de esta envergadura. Entonces, yo creo que eh, es muy clave en este momento una visión muy clara de la izquierda que no se puede menospreciar el fenómeno eh, populista-conservador que representa Bolsonaro. Entonces, si vamos a lo que era la lógica eh, electoral tradicional, vamos a medir fuerzas en la primera vuelta para unirnos en la segunda, esto puede ser un riesgo muy grande. Yo creo que tenemos que tener una evaluación muy clara y hay que sacar un aprendizaje muy claro de las últimas elecciones donde esto ocurrió. La izquierda fue dividida. Eh, la candidatura de haddad fue colocada en eh, las últimas semanas de, de, del proceso electoral, confiando en que Lula podría mantenerse como candidato y eh, la izquierda dividida eh, dio los resultados que ya conocemos en Brasil. Entonces es, eh, es muy fundamental que eh, podamos, a partir de este aprendizaje, eh, construir una candidatura eh, única y sólida para eh, poder eh, vencer un proyecto que yo no diría que es solamente un proyecto de derecha, es un proyecto ultraconservador, es un proyecto que significa un retroceso de por lo menos un siglo en el caso brasileño. En términos de desindustrialización del país, en términos de pérdida de soberanía, en términos de una, una destrucción aceleradísima de la Amazonía y las florestas eh, que son indispensables para pensar un futuro de descarbonización de la economía mundial y de enfrentamiento de la crisis ambiental. Pero sobre todo es un retroceso en torno a una visión de mundo que regresa a prácticamente valores medievales la familia cristiana católica como base, la, eh, la condena a cualquier tipo de nuevas visiones y subjetividades y tipos de familia. Eh, inclusive, yo en algún momento como profesora universitaria tuve algún recelo de que iríamos a recibir algún decreto de ley que nos obligara a enseñar en sala de clases que la tierra es plana. <risa> Porque el terraplanismo, que así se le dice en Brasil, eh, digamos como su expresión ideológica más radical, eh, parece una, una, una, una broma, parece un chiste, pero no, en realidad hay un grupo de eh, del bolsonarismo más atrasado que todavía levantan estas tesis, estos dogmas medievales como verdades que se colocan a partir de las redes y de las diferentes, los diferentes medios y canales de comunicación y que tienen un poder seductor porque apelan a lo más conservador y algunas fibras emocionales eh, de, de, de, la, de, la, de, de la población en general, ¿no? de clase media y en algunos sectores populares también. Entonces, eh, está en juego mucha cosa, está en juego... Eh, el futuro del Brasil está en juego el cambio de una política económica que regrese a pensar el desarrollo desde una perspectiva diferente y, y de soberanía, que regrese a la política social que afirme la universidad pública y gratuita como un bien, eh, como un bien necesario e indispensable para el avance eh, del país. Pero también está en juego la posibilidad de que eh, a partir de la tradición de los últimos años de la política externa brasileña podamos retomar la, la política integracionista, por lo menos suramericana y yo creo latinoamericana, que es lo que nos hace falta en este momento. Gracias, eh, Mónica, por esas provocaciones. Eh, justamente tú como referente en el estudio ¿no? y defensa de los recursos naturales eh, en América Latina, preguntarte, aprovechando que hablamos de soberanía y un poco también sobre esto tan estratégico para, para nuestra región, eh, ¿cómo, ¿cómo pensar ¿no? la soberanía en, como una condición sine qua non para el desarrollo regional, pero también como un principio este? estructurador de estas relaciones interesantes e interestatales también, ¿no? En el mundo eh, en el que vivimos. Yo diría que la clave fundamental, y esta es una lección que tuvimos de los cuatro o cinco años que fueron muy eh, estratégicos en UNASUR, cuando UNASUR se propone una estrategia continental de gestión soberana de los recursos naturales para el desarrollo de los países de UNASUR. Eh, la gran lección es que eh, Nuestros países, a nivel no solamente de gobiernos, que es una dimensión importante, pero no la única, pero también a nivel de los sectores populares, los movimientos populares, la sociedad civil, la academia, eh, tenemos el gran desafío de dejar de pensar la región como productora de materias primas, de dejar de pensar los bienes comunes, los recursos naturales como materias primas,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 y no solamente preservación ambiental, pero también eh, de protección social, porque los grandes, las grandes reservas de recursos naturales estratégicos que la región tiene se localizan exactamente en regiones donde tenemos poblaciones indígenas, campesinas, que dependen de la tierra, de los recursos hídricos, la pequeña producción agrícola, campesina, que toda esta estructura es destruida con eh, el impacto eh, de contaminación y de destrucción ambiental que ciertas eh, tecnologías que no se usan en países desarrollados, pero que sí se usan en los países de, de, de, de subdesarrollados, son extremadamente eh, eh, con una capacidad grande de polución. Entonces, eh, son, son eh, aspectos que tienen que ser pensados en un nuevo contexto. Si estamos en, eh, trabajando una agenda global de descarbonización de la economía mundial, y esto significa una transición hacia la energía renovable, que es menos contaminante. Esto significa una sustitución de los vehículos tradicionales movidos a energía fósil como petróleo y gas para vehículos eléctricos, y no solamente privados, públicos, de, de transporte de mercancías, etc. Si estamos pensando en una economía circular que reutilice eh, los productos finales y genere menos eh, basura, digamos, eh, desde el punto de vista ecológico, que se exporta además a los países subdesarrollados. Si estamos pensando en este proceso, América Latina tiene que pensar este proceso desde el papel que en este momento juega en el sistema mundial, porque todas estas industrias de bajo carbono y todo este proceso de transición hacia las renovables significa que un consumo nueve, diez, veinte veces mayor en algunos casos de minerales que se convierten en estratégicos porque son altamente utilizados para estas, por ejemplo, turbinas que generan la energía eólica o las placas fotovoltaicas. Y este paquete de minerales tiene sus grandes reservas, principales reservas en América Latina. Entonces, lo que estamos viendo que se nos viene en un horizonte los próximos 20 años es que un incremento eh, gigantesco de la demanda mundial de estos insumos de estos minerales estratégicos metálicos y no metálicos para atender las industrias de bajo carbono va a generar en la base que somos los países productores de estos recursos naturales la una extrapolación de la industria extractiva con todas las consecuencias terribles que la industria extractiva tiene de polución de, de, de recursos hídricos, de tierras, eh, contaminación ambiental, expulsión de poblaciones locales para eh, engrosar los cordones de pobreza y miseria en las grandes ciudades, etcétera. Entonces no podemos en América Latina pensar esta agenda como si fuéramos un país europeo, como si fuéramos Estados Unidos. Tenemos que empezar este proceso como lo que nos va a tocar y entonces si Europa, por ejemplo, la Comisión Europea ya decidió a través del Pacto Verde que 20% de todos los proyectos, de todos los presupuestos que la Comisión Europea financie en cualquier área, ciencia, tecnología educación, van a estar destinados a temas ambientales, podríamos nosotros, latinoamericanos, proponer que otro 20% se decide también a eh, investigación para disminuir el impacto ambiental de la actividad extractiva que se realiza fuera de Europa, para atender los intereses de Europa, por ejemplo. O que se destine eh, un impuesto especial para la reparación ambiental eh, de la devastación ambiental acumulada en estos países. Porque hay que tener esto como una cuestión sistémica. Es decir, si estamos destruyendo la, Amazon la Amazonía, no solamente estamos destruyendo la Amazonía brasileña, estamos destruyendo todo el ecosistema amazónico que ocupa más de la mitad del territorio suramericano y con esto estamos destruyendo la capacidad del planeta tierra de absorber carbono del ambiente, es decir, de descarbonizar, de despoluir el conjunto del planeta. Entonces, esto es obvio, es obvio que este, eh, la destrucción de la Amazonía significa y tiene un impacto muy grande en Asia, en Europa desde el punto de vista sistémico global. Entonces, hay que ver mecanismos y esto tiene que ser levantado por los países de América Latina, de eh, compensar y disminuir estos impactos, inclusive desde el punto de vista de las inversiones de estos países y de las empresas privadas o mixtas que trabajen en este sector. Es muy interesante eso que propones, eh, Mónica, ¿no? de pensar eh, y analizar ¿no? el cambio climático desde América Latina, por también entendiendo ¿no? y teniendo en cuenta las asimetrías en el desarrollo, sin olvidarnos de la justicia social y la imposibilidad de, de, exacto, de como tú bien dices, eh, pensar en esto desde una perspectiva eh, europea. ¿no? Eh, justamente hablando sobre, sobre cómo pensar América Latina desde, nuestra, desde nuestro territorio, Tú, finalmente, te vamos a ver en persona, vamos a tener eh, el gran placer de, de escucharte nuevamente en persona, en el marco de la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, que todos estamos muy ansiosos de que finalmente llegue esa oportunidad. Eh, de encontrarnos, y además eh, de ser eh, una ponente, pues vas a, ser, vas a estar coordinando uno de los 26 talleres presenciales organizados en el marco de Tlaxo 2022, que lleva por nombre Nuevos Centros Hegemónicos del Sistema Mundial del Atlantismo al Indo-Pacífico y los Desafíos de América Latina, un poco resumen de lo que veníamos hablando eh, en el día de hoy. Y bueno, a modo de invitación, que quisiéramos preguntarte si nos puedes adelantar algo de lo que vamos a ver finalmente en persona eh, ese 6 de junio en este taller presencial. Sí. Bueno, el taller tiene como objetivo hacer una evaluación muy minuciosa, no solamente desde la perspectiva del enfoque teórico de los cambios que se están produciendo, que en nuestra opinión no es simplemente una crisis de Occidente de la cual se pueda recuperar y recuperar un papel organizador de la economía mundial, es más, eh, diría yo, un, una transición de hegemonías, ¿no? surge un nuevo hegemón que ya no es Europa, que ya no es Estados Unidos, que se está perfilando hacia el oriente, no solamente China, pero tenemos también la India como eh, potencia intermediaria, ahora Rusia que se perfilaba eh, también en este papel, yo creo que hay algunas redefiniciones que la guerra con Ucrania van a producir en el corto plazo, en, en relación al papel de Rusia en este proceso. Pero lo que queremos es hacer una eh, revisión muy minuciosa de estas transformaciones del sistema mundial y, y las transformaciones en la economía mundial para poder pensar en escenarios futuros y cómo estos escenarios futuros que son eh, diversos y que van a depender de lo que los actores políticos eh, interestatales eh, encaminen y, y organicen en este momento y lo que América Latina sea capaz de hacer o deje de hacer en este momento. Entonces tenemos varios escenarios posibles. Eh, Cómo esto va a impactar en América Latina y sobre todo pensar esta perspectiva desde, como diría fernán Broder, la larga duración. ¿no? Y sobre todo el tiempo de la coyuntura y la estructura, que son los tiempos más largos. Y lo que estamos viendo es que eh, si el Atlántico Norte jugó desde la mitad del siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, la post-Segunda Guerra Mundial, inclusive la OTAN es producto de este acuerdo eh, militar post-Segunda Guerra Mundial. Si los países del Atlántico Norte tenían un papel eh, de gran peso en las decisiones y en la conducción del sistema mundial, este peso se, está, se ha ido trasladando paulatina y sistemáticamente hacia un nuevo territorio del globo planetario, que es el Océano Índico y el Pacífico. Porque el dinamismo de Asia y de China, no solamente como productor de más del 25% del valor agregado mundial, es decir, de la industria mundial, como organizador de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, que hoy en día tiene 139 países miembros es decir, es el espacio de coordinación más importante que tenemos después de Naciones Unidas, que tiene 194 países miembros, que ha sido capaz de desarrollar eh, estrategias de alianza y cooperación con prácticamente todos los países de África, con muchos países europeos, con países de toda el Asia Central, Oriente Medio y algunos 19 países latinoamericanos. Este proyecto de la nueva ruta de la seda está colocando una nueva dinámica del sistema mundial. En primer lugar surge Euroasia y con el surgimiento de Euroasia surge un nuevo espacio donde eh, las relaciones comerciales y el desarrollo científico, tecnológico e industrial tienen, eh, digamos, su sede principal porque las cadenas son globales, pero la sede principal de donde se está organizando este proceso ya no es más, eh, es cada vez menos Estados Unidos y Europa y es cada vez más Asia y particularmente estos países emergentes. Entonces, esto está convirtiendo al Océano Índico desde la India hacia todo el Pacífico en un nuevo espacio de centralidad, inclusive financiera. Entonces, por esto es que hemos puesto como título al taller del de atlantismo hacia el Indo-Pacífico, como hay un desplazamiento de los espacios más importantes de generación de valor y de comercio del planeta desde un sector hacia otro. Y Yo creo que la guerra en Ucrania muestra de un lado la debilidad de la OTAN y de otro lado abre la posibilidad de que frente a un debilitamiento sistemático de la OTAN haya una recuperación. A partir de la reacción que los países eh, de la OTAN están teniendo en relación eh, al apoyo a Ucrania y a las sanciones a Rusia. Entonces, Yo creo que esto está produciendo un punto de inflexión que no creo que sea estructural, pero sí va a impactar en la coyuntura de corto plazo. Y esto es una cosa que queremos analizarla eh, con mucha eh, profundidad, con datos y también a partir de este enfoque de la larga duración. Bueno, es una cita imperdible, así que aquellos y aquellas que todavía no, no se hayan inscrito o que todavía no puedan decidir, pues son muchas opciones, 26 talleres presenciales en Claxo 2022, eh, ya saben que con Mónica Bruckman de lo que se va a estar hablando en este importantísimo taller y, y, y tan interesante para pensar, analizar ¿no? la coyuntura mundial contemporánea desde diferentes eh, dimensiones de realidad, lo que nos propone Mónica, eh, y principalmente de los desafíos de América Latina frente a estas profundas, estos profundos cambios en el sistema mundial que están en pleno desarrollo y que son tan densos en, en, desde el punto de vista teórico, pero además muy dinámicos desde el punto de vista político. Eh, Mónica, nada más me queda agradecerte nuevamente por, por conversar contigo, siempre es un placer. Eh, gracias por acompañarnos y espero verte muy pronto en, en, la, en la novena conferencia de Ciencias Sociales eh, de CLACS. Muchas gracias, Chris. Yo estoy en una expectativa gigantesca de encontrarlos después de tres años de esta cuarentena que parecía que no, no tenía fin. Es un gran... Eh, son aires tan positivos y nos da una alegría tan grande pensar que estaremos juntos presencialmente nuevamente en México. México lindo y querido de aquí a uh -huh. poquito. Un gran Así. abrazo. Otro para ti, Mónica. Muchísimas gracias.